Hola a todos y bienvenidos al proyecto Nostromo. En este canal trataremos temas tan importantes como el phishing, el borrado seguro de datos, cómo configurar una cuenta de Google y qué es la estafa en la red. Estos vídeos te permitirán entender mejor los riesgos que hay en internet y algunas soluciones y consejos. Muchas gracias y bienvenidos al canal.